Necesito un cambio de aceite. I need an oil change. Mi coche hace un ruido extraño. My car is making a strange noise. La alineación de las ruedas está mal en mi coche. The tracking is out on my car. Mi coche tiene una marcha irregular. My car has a rough idle. ¿Puede darme un presupuesto? Can you give me an estimate? Se encendió una luz en el tablero. ¿Podría verificar qué es? A light on the dashboard came on. Could you verify what it is? ¿Cuánto tiempo tardará en arreglar mi coche? How long will it take to fix my car? Tiene una rueda de repuesto? Do you have a spare tire? Creo que hay algo mal con los frenos. I think there's something wrong with the brakes. ¿Puedo pagar con tarjeta? Can I pay by card?